Hola, hola, buenas tardes. aquí estamos comentando un día más en la taberna Y hoy volvemos a Total War Warhammer Este va a ser nuestro capítulo número 31 de esta magnífica serie que estamos subiendo en el canal Y vamos a darle caña en el día de hoy a los vampiros Vamos a ir a por ellos, vamos a pasarles por encima, vamos a establecer coordinación bélica Venga, empez empezamos ya, empezamos ya, venga A ver Karazakadrim Uy, eh, eh, eh. Siempre me pasa igual. ¿Dónde está? Carza Cadrim Vale. Coordinación bélica. Aquí. Venga, vamos a ir... A... Hay que ir... Mo... Nos tenemos que mover. Luego, con Zubbar, esta gente tenemos... Vale. O pues sea, hay que empezar a atacar, ¿eh? Carza esta gente tiene... Alianza defensiva y enemigos con Wisland. O oh, nosotros somos enemigos. Ah, nosotros somos... Aliados militares, ¿eh? Añadir ofertas. Es que no vamos a poder someterlos. Escrito bajo. Rechazado. Vale, nada. ¿Y el Clan Angrum? Ah, no. Espérate. Aquí seguimos. El Clan Angrum. Vale. Es que no puedes... Vale, vamos a pedir acceso militar. Vale, nos han aceptado. Eso está bien. Vale, ok. Vale, pues nada, ya veremos. Vamos a... Porque no tenemos turno ahora mismo y está todo el mundo movilizado. Vamos a aguantar. Vale, tenemos este movimiento aquí. Uy, aquí tenemos más por construir. Vale, tenemos 2000. Venga, vamos a gastar nuestros 2000 aquí. Aquí ya tenemos todo lo que podíamos gastar y esto se nos está haciendo muy tocho. Vale. Nada, en cuanto tengamos aquí un poquito más de línea frontal con los guardas largas y luego si sí conseguimos sacar guerreros enanos. No, ¿dónde está? ¿En qué albatraz? Ah, no. Es que cuando mejoremos esto vamos a poner aquí un... Vale, vamos a hablar con Caracazul. Vamos a apañar eso. ¿Dónde están nuestros señores de Caracazul? Vale. Ay, ¿no podemos establecer coordinación bélica con esta gente? No. Vale, pues nada. Siguiente turno. Vamos para adelante. Y a ver qué sale. Eh. No. No. Uf, ¿a dónde vas? Te acabas de suicidar, chata. Yo lo siento. Cara azul. ¿No vais a atacar aquí? Zúper. Kislefrenes, fronterizos. Oh, nos están asediando. Un influyente de Agui, aliado y nuestro, aliado nuestro y miembro de los consejos de varios gremios ha avergonzado su familia con un acto de cobardía. Nadie duda de que debería tomar el juramento de matador y marchar al exilio. Pero perderemos su influencia. Mm. Relaciones diplomáticas con el Clan Grun Vale, no pasa nada Vamos a aceptar eso Vale, nuestro señor sube de nivel Obstinación Es que la pérdida de vigor nos da un poquito igual Vale, vamos a meter táctico, ballesteros, atronadores y lanzagrames Vale, nos viene bien Oh, ¿por qué? Reclutamiento bloqueado ¿Podemos salir a atacar? Entiendo que nos apoyan Oh, vale Maravilloso Nada, pues vamos a autorresolverlo Y así nos lo quitamos de encima Venga Venga, hay que agarrar su Frecuencia de reposición aunque sea baja Aplasta la revuelta Galvatraz. atrás Maravilloso Vale Vale, perfecto Ahora tenemos en Gruntimingo la capacidad de poner aquí Vale, el salón de juramento Vale, vamos a meter también el muelle la... El salón de bebidas. Vale. Maravilloso. Vale. Ya tenemos 5.000. Nos hemos quedado un poquito... A dos velas. Tiempo de recarga de la artillería. Vale. Vale, vale, vale, vale. Vamos a tirar por aquí por batalla. Y vamos a hincharnos. Perfecto. Más cosas. Por aquí en la zona del norte. No tenemos nada más que subir. Vale. Vale. Vamos a movilizar nuestros ejércitos hacia el norte. Este ejército... Como es muy estándar Creo que lo vamos a derivar Hacia aquella zona de allí Vale, vamos a ir pasando por aquí Para ir a buscar aquí eh, este, este objetivo Mira, si, si recordamos, vale, vamos a rememorar Vale, campaña corta Tenemos que recoger Karakhirn, que es esto Karaknor, Grimhall Vale, que son todas estas zonas Entonces eh, Lo suyo Va a ser que nos acerquemos allí. Entonces, vale, vamos a minimizar esto. En... Vale, llegamos más lejos con el... En la actitud de marcha. Uy. Aquí la verdad es que esta gente ni la conocemos. Vale, y aquí podemos asediar. Hombre, la verdad es que estamos un poco mal. Eh, nosotros tenemos aquí nuestro herrero desplegado. Este herrero está desplegado en esta provincia, ¿vale? ¿Podemos entrar a piñón? Es que yo creo que los... Bueno, es que este ejército es una barbaridad. Vale, bueno, con lo que llevamos nos vamos a acercar por aquí. En vez de acampar, pues, vamos a ponerlo normal... ¿Podemos ir a atacar? Vale, nos vamos a acercar simplemente. Vale, es que esto... Vale, el camino subterráneo no podemos atacar, obvio. Y vamos a atacar aquí. Eh, vale. Velocidad de la unidad asignada. Ah, no puedes meter varios... Mm, vale. Ok, pues prefiero que tenga velocidad, el nuestro señor del clan, pendón de hueso, resistencia a la magia, vamos a ponerlo aquí, vamos a simularla, vale, porque pasamos por encima, 300 pérdidas, vale, liderazgo 1700, tú yermo del engaño, Madeline Bondale, enemigo muerto en combate, vale. Oh, vale, aquí nuestro. Uy, ¿quién ha subido de nivel? Ah, vale, aquí. Vale, no, tanto nuestro señor. Perfecto. Firmeza. Vamos a meterle. Vale, vamos a meterle defensa cuerpo a cuerpo. Y aquí al señor del clan. Oh, ya tiene busca enemigos. Perfecto. Vale, y con ninguno de estos dos. Ah, sí, sí, sí. Puedo salir del castillo de Dragonhoff. ¡Po! Y vamos a autorresolver Vamos a autorresolver Porque así lo pasamos rapidito. Vale, 59 pérdidas. Uh. Y si los... Vale, vamos a saquearlo primero. Porque 16.000 de oro es mucho oro. Vale. Vale, busca enemigos. Perfecto. Además, ahora aquí el maestro geniero, nivel 6... Pieles verde. Vale, pues vamos a meterle gran puntería. Vale. Y podemos asaltar otra vez. Ah, no, no. Ah, eh. Asentamiento capturado. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Okay. ¿Cómo que capturado? Eh, eh, eh. Bueno, vamos a movilizarnos Vale Vamos a ir a, a por Schen. Vale Y nada, no, vamos a, a hacer que sucumban Ah, podemos asesinar 22% Ah, no ¡Uf! Puf, puf, puf, puf. que mis clip hubiera sido este. Asesinar, 18%, no. Dañar asentamiento, 46%. Venga, me convence. Fracaso, bueno, no pasa nada, había que intentarlo, está bien. Vale. Este movimiento ya lo hemos hecho. Este movimiento ya lo hemos hecho. Vale, no tenemos. Uy, a ver, ¿qué tenemos que construir por aquí? Vale, Carthron. No, vamos a esperarnos si vamos a conseguir el excedente de población. Son 15 turnos, es un montón. Vale, vamos a tratar de sacarlo. Orden público, Construcción, Crecimiento. Vale, este Caracochopicos. Ojo, ojo, ojo, ojo. Monumento de Grimnir. Este es una asada. No, bueno, es que te iba a decir, nos lo vamos a ahorrar, pero con la pasta que tenemos, lo podríamos poner con toda la felicidad del mundo, eh. Vale, esto, esto... atrás Venga, vamos a meter aquí la fundición, ¿vale? Y ya está, así si es por liquidar el, los ingresos que estamos sacando, ¿vale? Vale, nada, pues para adelante, siguiente turno y vamos a ver qué sale. A ver qué movimientos hay, nosotros tenemos que ir pero hacia el norte, pero... Con ganas, eh Con ansia, rollo Vamos para arriba Estamos en guerra con un montón de peña No, no quiero paz Te voy a pasar por encima y ya está O sea, no te preocupes Tú tranquilo No te agobies Los Se Están tramando sus cosas Vale Desmoralizar ejército para fracaso Vale Vale, aquí sí que vamos a meter ya el paso subterráneo. Vale. Y vamos a ir hacia acá. O sea, vamos a capturar Karakirn, Nos lo vamos a llevar nosotros. Luego vamos a ir a por Grimhold. A ver. Aliados defensivos... Es que con nosotros no tenemos... No tiene nada con nosotros. Acceso militar. Vale, que nos hayan aceptado. Perfecto. Y los que... A por los que vamos a ir es a por Caracnor. ¿En guerra con el Imperio? ¿Alianza militar con Queensland? Eh. Únete a mí. Han rechazado. Conviértete en tributario. Vale. Pues este... Va no lo vamos a pasar bien tú y yo, ¿eh? Acuérdate de lo que te digo. Vale. Este ejército que tenemos por aquí... ¿Dónde, dónde está? Vale. Vale. Este, este nos lo vamos a llevar también hacia esta zona. Vamos a pasarnos por la piedra a ese clan enano. Ok, ahora este turno nuevo que tenemos aquí ¿Podemos asaltar esto? Sí Vale, vamos a autorresolverlo Es que ha spawneado brutal, eh Vale, 124 pérdidas Ahora sí, arrasar Vale, azote del guerrero uh. Vale y sube de nivel Vale, ya, ya podemos llegar a esta zona Lacerador, maestra de la espada Vale, vamos a meterle ataque cuerpo a cuerpo Perfecto Es que aquí el problema El problema que estamos teniendo es que no Tenemos posibilidad de eh, Defendernos, ¿Me, me entendéis Aquí tiene muralla este hombre No, esto está hecho polvo pues nada, otra autorresolución. Para adelante. Vale, dos pérdidas. Perfecto. Nada, y arrasamos. Vale. Creo que estamos sacando un montón de. Oh, a ver, ¿qué tenemos? Estoy por subir esto: lucha contra el caos y Norska. El ejército del señor. Es que es una pasada, porque como vamos a llegar ya por ellos, el de los condes vampiros ya lo tenemos puesto. ¿Y qué más cosas podemos poner por aquí? Bueno, atronadores, esto está bien Los herederos No está nada mal Ni un paso atrás Uf, Liderazgo y defensa cuerpo a cuerpo Este está muy bien ¿eh? Vale, vamos a meter Vamos a meter este Ah no, es que tendría que meter aquí Vale, vamos a meter heredos de Grimnir y en el próximo turno, o en la, en la siguiente subida de nivel, meteremos ya el de Agravius contra el Caos. Así, aprovechamos para tal y como está el ejército en estos momentos. Y ya en la siguiente... Es una pasada, o sea, lo tenemos... Brutal. Vale, vamos a ir a Waddlehof. Dañar asentamiento, sí... Eh, bueno, perfecto porque ha subido de nivel, pero fracaso porque no le ha ido bien. Orden público, runa de firmeza, salvaguarda, runa de los ancestros. Provincia foránea, vale. Y estando así, vale, no lo podemos desplegar aún, ok. Vale, no podemos cambiar de actitud. Bueno, por lo menos ya vamos, vamos a mejor. Eh, eh, eh, eh. Podemos hablar con el imperio El imperio ¿Cómo estamos nosotros con el imperio? Añadir oferta Alianza militar ¿Te imaginas? Oh, maravilloso Coordinación bélica no está disponible ¿Por qué? Añadir oferta Acceso militar Vale Está bien, porque vamos a luchar... Eh, vale, vamos a pedirle que se una con nosotros. Ponerse la guerra contra los condes vampiro. Oh, vamos a hacer... No me gusta la diplomacia, eh. Me gustaba muchísimo más la del Troya. Era muchísimo más intuitiva. Baja. Joder. Hombre, es que tu tú contraoferta tú también, campeón. Vale. No pasa nada. Ok. Vale, esos movimientos están listos. Nosotros este movimiento... Vale, no lo podemos mover. Uy, ¿dónde está este otro ejército? Vale, este ya está movilizado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, uy, aquí tenemos construcciones. Vale, clan. Los barracones. Aquí ya podemos reclutar. Vale, venga, vamos a reclutar guerreros enanos. Me parece correcto. Uno, dos y tres. Vale, y así ya tenemos una línea frontal decente. Madre mía, vale, qué cambio tú. Perfecto. Con eso. Nada, vamos a tirar. Vamos al siguiente turno. Podemos reclutar. Espérate, espérate, espérate. Reclutar héroe. No, tengo el máximo de todo. Ah, no. Es que en esta provincia no puedo. Carazacarac. Vale, vamos a sacar señores del clan. Deforme. Liderazgo enemigo menos dos. Movimiento en campaña. Coste y construcción. Vale, vamos a sacar al matadragones. Que tiene más movimiento para que podamos acceder rápidamente a las regiones del norte. Orden en aumenta en un punto. Claro, es que yo lo quiero para sacar este tipo de cosas Vale, pues nada, vamos a meterlo aquí Y ya en los próximos turnos lo movilizamos hacia la zona norte A este vamos a darle calor para que mate a agentes enemigos A ver si lo podemos mejorar en, esas, en esos atributos Vale, vamos a ver qué tal va todo Uy, uy, uy, se está movilizando, eh Y es que es eso, tengo que ir hacia el norte, pero vamos, ahora con más prisa que nunca. ¿Qué quieres? ¿Alianza militar? ¿Que te pague? Estás flipado, ¿no? Estás flipado. Park is left, Chafacranios, Tribu Hellsfire... Isabela von Kastein. Uh... La realidad se moviliza contra el ejército. Uy, se ha descubierto un mapa de la famosa fortaleza en enana perdida de Karath Kron. Si Karath Anchor consiguiera recuperar Karathorn, sería un gran triunfo dentro de la era del desagravio. Se organiza una gran expedición con un gran coste y muchos recursos. Karazcorn, ¿dónde estará eso? No ¿Sí? Vale, aquí no. tenemos que ir. No. Ah, no, este sí es sabe la Vancasting. Summon me, if you dare. Tenemos ejército, eh, para ir para allá Vale, lo primero Vale Vamos a cruzar por el río Ok Eso está listo, ahora bien Uh, aquí hay el silvanos. Esto es nuevo Vale eh, eh, eh, eh, vamos a acercarnos para allá ¿Dónde está el otro ejército? Aquí, aquí, aquí está. ¡Oh! ¿Vale? Uy. Nuestro herrero rúnico sube de nivel. Vale, vale, vale. Runa de la parada, defensa, fuerza, ataque, bonificación de carga. Ah, pero esto es para mí mismo, no es... ¡Ay! Eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a ponerle la runa de ataque Sí Vale Vale, perfecto Ok, vale, pues nada Dicho esto, o visto esto Vamos a movilizarnos Vale, aquí está bien Vale, y ahora iremos para allá. Subiremos porque vamos a pasar a Grimhold si no se nos une. Pero vamos, a, a por ellos. Los vamos a reventar. Bien, ¿este ejército qué tal está? Es que me lo voy a dejar este por aquí para ir sofocando las rebeliones que vayan saliendo. Vale, sin duda esto. Pero sin duda. Con el ejército que tenemos. Vale, ok. Uy, aquí tenemos más mejoras. ¿Qué podemos construir? Ah, bien, bien, bien. A ver, ingresos. Venga, ahí. Como a mí me gusta. digo que sí. Vale, pues nada. Ingresos. Bueno, es que... Uy, no, vaya, ya tenemos muchas... Muchas de esos O sea, muchas cervecerías. Está bien, no pasa nada. Hay nuevas zonas por la, en las que construir. Caraza, carac. No, aquí en el peñasco negro. No, esto ya lo he dicho. Y aquí estamos bien. Es que construir esto, el monumento a Green Green, ¿Para qué? En este momento, ¿para qué? Porque son 15.000 aquí que tampoco... Nos va a salir tan, tan a cuenta. Vale, ok. Con el resto de ejércitos organizados... Ahora aquí en la zona norte, ¿a dónde nos vamos a movilizar? ¿Podemos saltar aquí? Miedo me da porque no tenemos la línea frontal suficiente como para... Entrar con comodidad... Hombre, si nos apoyan aquí... Si nos apoya Karazakadrim... ¿Podemos hablarlo con ellos? Karazakadrim. Relaciones diplomáticas... Ah, no. Coordinación bélica... No, espérate. Añadir oferta. Unirse a la guerra contra... Los condes vampiro. Sí. Vale, vamos a añadir... pago. Ofrecer pago de 2500. Venga. Que con buenos ojos se ve todo mejor. Capaz serás. Pues nada. No, es que si nos metemos contra esto nos pasan por encima. Pero bueno, ¿y de qué manera? No, no, no, no, no. Con los asentamientos que tiene. No, no, no, no, no. Es, uf, no. no podemos. Vale, vamos a acampar aquí. Acampar, permite el abastecimiento nos permite reclutar también. Ah, ah, ah, ah, nada, vamos a sacar guerreros enanos y ya está. Una de barbas largas y una, dos. Y tres de guerreros enanos. Vale, ok, vale, teniendo eso. Vamos a continuar aquí. Con el daño a la. Uy, Buf, no, estoy feo. Bloquear magia, asesinar. Uh, vamos a tratar de asesinarlo. ¡Uh! ¡Oh! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Este error único ya es. Bueno, mi padre. Crecimiento, reducción. Vale, no, este al desplegar. Vale, ok, en el siguiente turno vamos a desplegarlo y reducimos la corrupción vampírica un poquito. ¿Este señor lo podemos mover? No. Vale, ok Vale, pues siguiente turno Ay, no, hay un ejército Que no hemos movido uh. Es que mira Todo lo que tenemos, tú, la cantidad de diplomacia Que hemos sangado, eh, paz mm, no Oh, ¿dónde están? Dios mío, el caos ya está aquí Mira, mira, mira, mira Está aquí ya el caos, eh Oh, los oh, moncastes. Oh, oh. No, tenemos que acabar rápidamente contra los condes vampiro para continuar nuestra expansión hacia el norte y reventar el caos como sea. Super Kislev ha vuelto, vale. Vale, bien, canciones de marcha, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a mejorar? De canciones de marcha, vamos a coger precio en hierro, coste de reclutamiento más barato. Ah no, ¿por qué? Armadura, duración del reclutamiento de raco hierro, unidades barbas largas y martilladores, armas de perfección. No recuerdo exactamente qué dijimos de de mejorar. Y eso no me gusta nada. No me gusta nada de nada. Buah, oh, el tiempo de recarga de la artillería reducido. Buah. Es que este de precio de precio en hierro es una pasada. Nos lo hace súper barato. Con armas de mano. Mantenimiento de barbas largas Es que que los dracoyorros cuesten un turno menos Es maravilloso Nada, vamos a hacer el rush Bueno, vamos a hacer el rush Y vamos a ir por aquí o sea, vamos a coger precio de hierro, deber sagrado y vamos a hacer... Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y a ver si podemos coger esto. Sí, sí, sí, sí. Y, y vamos a ir a muerte con las unidades de, de cuerpo a cuerpo. Y ya está. Vale, ok. Continuamos, continuamos la movilización. Nos vamos a mover hacia aquí, hacia la zona norte. Perfecto. Esto es como van. Vale, nos podemos colocar aquí, sin salir del territorio nano. De acuerdo. Y vamos a, a vamos a ir a por estos enanos. A por estos enanos vamos a ir. Vale, perfecto. Ahora bien. Aquí. Subida de nivel. Vale. ah Vale, ya hemos llegado hasta este lugar. Uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a meterle veterano cicatrices y la subimos la salud. Mm. Queremos ir al templo... Es buena pregunta. No podemos hacer el daño del asentamiento. Vale, lo podemos desplegar para reducir la corrupción vampírica. Vale. Y ahora. Vale, no podemos movilizarnos con este ejército. Ok. Es que asediar el castillo Templehof es una locura. Sí, tiene un muchísimo. ¿Tenemos coordinación bélica para ir a por los casting Objetivo coordinación bélica. Caraca Azul. Karazakrim. Es que esto, que tengan. Karazakadrim contra los Boncastein. Venga, pues acudir. No me gusta que sean aliados. Que estén aliados con Wisland. Porque Wisland. Con quien está aliado. El Imperio Ostland Wasteland. Simplemente con nosotros. By Sigma's will. Come in peace. En de un tributario. Aceptar. Unirse no a sus exigentes. Oh. Y Cara, cara ¿Y cara Hirn? ¿Qué tiene? Ah, pero no se convierte en tributario. Espérate. No, y Caracas no me sale a cuenta. Porque este está con el Clan Anglund. Tiene movimientos. El, el panel de. De la, de la diplomacia que no me gusta en nada. Vale. Eh, creo que nos vamos a acercar aquí. Y no vamos a acampar. No podemos acampar. Uf. Vale, bueno, por lo menos estamos cerquita. Ok, vale, pues nada. Uf. Hemos movilizado a todo el mundo. Sí, espérate, vamos aquí a la zona sur con este ejército. mingle, vale, vamos a subir esto. Es que podríamos sacar otro ejército, tío. Mira lo que te digo. Vale, ok, nada. Pues siguiente turno, vamos para adelante. No ha habido batallas este de eso, pero porque quería simularlo, porque es que mirar del caos, mirad el caos. O sea, mirad del caos. Quiero hacerlo lo más rápido posible para ir hacia el norte. Oh, vale, fin de turno. Ok. Vale. Vale, vamos a colocarnos aquí Vale, y con vosotros vamos a colocarnos aquí Vale Y vamos a tomar Grimhold, pero vamos A la fuerza Ok, nuestro señor Aquí está Vale, vamos a avanzarlo Y nos lo vamos a llevar Hacia la zona norte, ahora bien Dañar asentamiento, 48%, fracaso, bueno. Vale, aquí ya lo tenemos todo. Vale, pues vamos a llevar este ejército de apoyo. Y ahora vamos a seriar con esto. Podríamos simularlo, pero lo vamos a disfrutar. Así que vamos a dejar esto. Para el siguiente capítulo, Pender Reluciente, vale, Liderazgo, aquí, está bien. Vale, vamos a dejar esto para el siguiente capítulo, vamos a ir a por ellos, vamos a ir a disfrutarlo y nos vamos a ver en el próximo vídeo. Así que nada, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y lo de siempre, seguimos en Twitter a los dos, tanto a Puyo como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguimos en Twitch, hacemos streaming normalmente todos los miércoles, solo a las 7, 7 y media, hacemos directo.